ya día de la hoy, Yo te, dije, yo te digo por qué no por qué no sé lo está pasando, ya, no yo no a no, allá. Que yo te creo que te a porque yo sé que estos días son peligrosos y no te diga nunca, no a salir por el tipo No, no, no, no voy a salir para allá hay un cuando no esperando, va a ser Mira la yo, la esquina. mira yo, yo me voy a hacer la claridad. Yo prendo a la planta ahí, yo no estoy siendo cuenta. El día que me bebí café. pero yo aquí vengo, pero para la vida ya no es conmigo, tía. ¡Pero no se lo dice